Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a aprender a crear un enlace de suscripción. Un enlace que lleve directamente a tu canal, mostrando la opción de suscribirse con un solo clic. Por si me pierdo en la explicación, me acompaña una experta en encontrar soluciones. Ella es Siribis, y a los que seguís habitualmente nuestro canal seguro que os suena su voz. ¿Cómo estás, amiga? Hola, muchas gracias, ok. Un saludo para todos. Encantada de estar aquí. Ok, comenzamos. Siribis, que es un enlace de suscripción. Bueno, es simplemente una dirección de Internet que conduce a la página de inicio de nuestro canal de YouTube. Pero no es un enlace normal. ¿A qué se refiere lo de suscripción? Pues que al llegar a la página de inicio, se abre una ventana con un banner que muestra directamente una invitación para suscribirse a tu canal. Aquí puedes ver un ejemplo aplicado a nuestro canal. Si haces clic sobre nuestro enlace de suscripción, aparece el siguiente banner pidiendo que confirmes tu suscripción. Esto está muy bien. Conseguir suscriptores es uno de los factores que te ayudará a mejorar el posicionamiento de tu canal. Siribis, ¿cómo creamos este enlace de suscripción? Es muy sencillo. En primer lugar, accede a cualquiera de los vídeos de tu canal. Después haces clic aquí, sobre el nombre del canal. En la parte superior, copia la dirección que muestra el navegador. Ahora abre el editor de texto que utilices habitualmente y pega este enlace. Yo uso Google Docs, pero puedes hacerlo en Word o en el blog de notas. Siguiente paso. A la dirección que has pegado, le añades este código. Y así acabas de crear tu enlace de suscripción. A ver si funciona. Voy a probar. Hago clic en el enlace y... Efectivamente. Aparece el banner y la opción Confirmar. Ya hemos creado un enlace directo para suscribirse a tu canal de YouTube. Puedes colocar este enlace en la descripción de los videos que subas, o añadirlo a los comentarios que compartas en cada uno de ellos. Es interesante que incluyas este enlace en tu blog y lo compartas en tus redes sociales, para que tenga el mayor alcance posible aumentando tus opciones para conseguir suscriptores. Por supuesto, también te servirá compartir el enlace de suscripción en tus historias en Instagram o Facebook. Esto es todo. Esperamos que te haya resultado útil esta información. Si tienes alguna duda, escribe en los comentarios y te respondemos rápido. Recuerda que también nosotros aprendemos cuando decides compartir tu experiencia. Y si te gustó el video, suscríbete. Así nos ayudas a crear y compartir más y mejores tutoriales. Gracias por estar aquí.